Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo día del Festival Virtual de Libros, CIVDI UCR. Hoy me siento muy contenta, muy feliz, eh, primero de que ustedes estén conectados y estén con nosotros desde sus casas, y en segundo lugar de que me encuentro súper bien acompañada. Eh, hoy estoy con... bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, a Helen, y además me encuentro acompañada de mi amiga y compañera Carla. Carlita, ¿cómo estás? Hola Rebe, saludos a todos y a todas. Muy feliz en verdad de estar de nuevo en estos en vivo del CIPTI y más en estarlos acompañando en este, en este festival virtual del libro. Este, bueno Y les voy a presentar a Helen que hoy nos acompaña el día de hoy. Ella es licenciada en bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas y es la encargada de los servicios al público de la biblioteca de derecho. Entonces le agradecemos muchísimo a Helen su anuencia por estar hoy con nosotros y bienvenida Helen. Hola Carla, hola Rebeca, ¿cómo están? Eh, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, para nosotros es un, un placer el poder colaborar con esto. Muchísimas gracias a todas las personas que en este momento están conectadas. Okay. Muchas gracias, Helen, de verdad, por acompañarnos. Este, ha sido un largo trabajo hasta aquí, definitivamente, de verdad, Este para que podamos traerles a ustedes este en vivo. Y, y hoy vamos a hablar justamente de reparación de libros. Le pusimos reparando mis libros porque creemos que es muy importante que en el diario eh, vivir aprendamos a eh, realizar algunas técnicas. ¿Verdad? Eh, de preparación de libros, por lo menos para conservar aquellos libros que nos parecen importantes, que vamos a conservar durante muchos años, ¿verdad? Entonces, este, justamente hoy es el tema que nos va a hablar Helen y que además... Les traemos un video muy especial, un video realizado por nuestra compañera Natalia Pacheco, también de la Biblioteca de Derecho. Eh, ella nos enseña una de estas técnicas de reparación, así que este, vamos a compartirlo. También eh, vamos a pedirle a nuestro compañero Alexander, que está ahí detrás de cámaras, que nos ayude eh, compartiendo el, el video que tenemos para ustedes hoy. Y aprovecho, mientras Alex nos comparte la pantalla, eh, para contarles también que pueden este, hacer sus comentarios y hacer este, sus consultas a través de nuestras redes sociales. Estamos saliendo en vivo por YouTube, eh, Instagram y Facebook al mismo tiempo. Así que déjenos sus comentarios. Tenemos compañeros, nuestro compañero David y Marvin también están ahí al pendiente de de sus comentarios, también estamos saliendo a través de las redes sociales de la biblioteca Eugenio Fonseca Tortos también que les invitamos a seguir esta es la biblioteca de ciencias sociales, así que eh, les invitamos también a seguirla, si ustedes son del área de ciencias sociales, y bueno, vamos a ver el video que les traemos el día de hoy Hola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 Bueno, este, primero que nada agradecerle a Natalia ¿verdad? por el, este video que realizó junto con Rebe y Alex. Y bueno, ya para entrar un poquito a lo que vinimos, queríamos preguntarle a Gene. Bueno, contanos cuáles fueron los procedimientos que vimos en este video. Bueno, en el video lo que se nos enseña es un daño muy frecuente en los libros y lo que se hace es una intervención menor. Eh, es importante aquí ver que este daño es una rotura en las hojas. Sin embargo, aquí se ven dos casos diferentes. Una rotura que se realiza por rasgado de la hoja y una rotura que se da por algún corte con algo filoso. Eh, es importante que se note que ambas se reparan de forma distinta. La, la rotura que se hizo por rasgado deja las fibras del papel expuestas. Por eso solamente requerimos de un adhesivo para colocarlo en el papel y que las fibras del papel se vuelvan a unir. A diferencia del de otro corte, ¿verdad? que es un corte donde no se ve la fibra del papel y entonces ahí sí requerimos ayuda de un material para poder unir de nuevo el papel. Muy importante tener en cuenta que este material que vamos a utilizar tiene que ser un material libre de arte. Por eso es que en el video pues, se denota que tiene, que se utiliza el papel de arroz. Sí, ¿verdad Helen? Porque si utilizamos un papel corriente puede ser más al daño que le realicemos al material. Sí, Helen, ¿y qué importancia tiene aprender un poco verdad, sobre los procesos de reparación simple a la vista como este? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué crees? Pues yo considero que sí es muy importante. Es muy importante porque el conocer de este tipo de intervenciones, aunque, aunque son intervenciones menores, uh -huh. nos ayuda a quitar estas prácticas muy comunes que se dan en las bibliotecas de cómo reparábamos los documentos. Por ejemplo, antes nos veíamos enfrentados a una hoja rota y entonces nuestra solución y lo que considerábamos que estaba bien era tomar un pedazo de cinta adhesiva y colocarla uh -huh. encima. Uh -huh. procurando que la cinta no se arrugara, que el papel no se arrugara, que la unión quedara perfecta, estéticamente hablando. Y para nosotros eso estaba perfecto. Pero nunca nadie nos dijo que esa intervención que nosotros en ese momento hicimos, a futuro, estaba provocando un daño mayor en el documento. Igual nos pasaba eh, cuando son, por ejemplo, las guardas que se desprenden del cuerpo de texto, Aquí, por ejemplo, en la biblioteca de derecho hay muchos ejemplos de esas reparaciones y de esas costumbres que antes teníamos antes de conocer un poquito sobre estas nuevas técnicas verdad, que son las adecuadas. Eh, cuando se, se soltaba alguna guarda, cuando necesitábamos reparar, entonces utilizábamos, por ejemplo, un pedazo de cartón, porque teníamos la idea de que como el cartón es más fuerte que las hojas, entonces me iba a reparar mucho mejor pero no tomábamos en cuenta que ese mismo cartón nos iba a impedir que la hoja tuviera el movimiento que requería tener. Y al final lo que hacíamos era quebrar la hoja. Entonces, a mí me parece muy importante el conocer de estos procedimientos porque necesitamos saber qué es lo adecuado, cuáles son los materiales que de verdad eh, necesitamos utilizar para no provocar un daño mayor. Y además porque este tipo de, de conocimiento pues nos da insumos para que desde las bibliotecas nosotros podamos formar campañas de conciencia. Porque me parece que es algo eh, también muy importante, ¿verdad? Que el, de, pues los estudiantes o los usuarios no toman en cuenta el trato que se le da al documento. Entonces me parece muy importante conocer de todos estos procedimientos. Claro, Y aparte, ¿verdad? Yo, yo también lo veo como de forma práctica en el sentido de que yo digo, bueno, también yo tengo libros que, eh, de, que son muy valiosos para mí, que fueron un obsequio o que, ¿verdad? O que tal vez eh, significan algo eh, porque es literatura que me encanta, ¿verdad? O porque me lo heredó, eh, no sé, nos lo pudo haber heredado nuestra nuestro abuela o abuelo o algún familiar, ¿verdad? Y entonces, Pienso que también es fundamental ver cómo, porque, porque en realidad, digamos, es, ese procedimiento que vimos en el video es cuestión de práctica, ¿verdad? Es cuestión de practicar, practicar, hasta que uno logre hacerlo eh, bien y no se ve tan complejo a la vista, ¿verdad? Y aunque sea eso tan pequeñito, podemos como repasar el video y, y hacerlo de nuevo, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya como de conservar un libro, y sobre todo aplicarlo tal vez a nuestras casas o a nuestros tesoros, ¿verdad? En casa. Eh, ¿Cuál sería el primer consejo de conservación que vos nos darías a nosotros? O sea, ¿qué sería lo que, el, el, así como lo fundamental que vos nos podrías aconsejar esta tarde? Bueno, si estamos hablando, digamos, de un documento eh, importante, valioso que tenemos en la casa, que sabemos que es valioso, porque ha sido mucho la costumbre pensar que los documentos viejos ya no sirven, porque están viejos, uh -huh, uh -huh. pero no les damos el valor que ellos tienen, ¿verdad? Puede ser un documento histórico de gran valor y nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de eso. Si sabemos que tenemos un documento valioso, mi primera eh, recomendación, y sabemos que el documento está dañado, sería el protegerlo. Uh -huh. El protegerlo eh, puede ser como una caja contenedora para que nosotros evitemos que ya el documento está dañado y que se siga dañando. Ya protegido como una caja contenedora, yo considero que se tiene que poner en contacto con una persona que sea especialista en la materia. O sea, no nos pongamos creativos con el libro, porque se puede dar que nosotros digamos, bueno, ya me enseñaron el video, ya sé cómo hacer la reparación de una rotura de la hoja y yo voy a hacer la reparación de esta hojita que tiene este libro valioso, que está rota igual. Uh -huh. Entonces yo la voy a reparar. Uh -huh. Y consejo sería no. O sea, siempre hay que tener eh, la opinión y el cuidado de un conservador. ¿Por qué? Porque, sí, es cierto, me enseñaron en el videito cómo repararlo, pero resulta que el conservador va a llevar el análisis más allá. El conservador va a hacer un análisis, un diagnóstico del documento, va a saber cuál es la intervención que se tiene que hacer y posiblemente el conservador también eh, va a decir, bueno, no, es que este documento fue hecho con tal materia prima, tal vez el conservador se va a fijar en que tal vez el documento está muy ácido y de que yo le pueda hacer esa intervención para reparar las rotura yo necesito eh, someterlo a un procedimiento con químicos para devolverle la alcalinidad, por ejemplo, al documento, o tal vez el documento está muy sucio y entonces ellos tienen sus procedimientos para tratarlo con químicos o con líquidos para quitar esa suciedad antes de poder hacer la reparación. Entonces mi consejo sería, si tenemos un libro valioso que queremos rescatar, que queremos conservar por muchísimos años, uh -huh. eh, protejámoslo con un contenedor y busquemos consejo en una persona que sea especialista en la materia uh -huh. Y además de eso que nos estás contando, ¿Qué otros elementos son importantes a tomar en cuenta a la hora de almacenar libros? Porque también, ¿verdad? No solamente si son valiosos, sino tal vez si tenemos una colección de libros en nuestra casa, ¿qué, qué, qué podríamos aplicar en nuestro hogar para poder conservar estos materiales? Bueno, pues la mejor manera de preservar los libros es mantener un ambiente limpio, uh -huh. libre de polvo con la temperatura, la humedad y el nivel de luz controlado ahora la temperatura, la humedad y la luz controlada pues tienen sus costos ¿verdad? requerimos de algunos eh, instrumentos y de algunos equipos necesarios para poder tener un control exacto de esto que muchas veces por cuestiones de, de dinero digamos no son tan fáciles de conseguir y tal vez en las casas un poco más pero podemos llevar a cabo ciertas buenas prácticas que nos van a ayudar a tratar de mantener ese equilibrio, digamos, entre, entre estas, entre estas cosas, ¿Verdad? Por uh -huh. ejemplo, el procurar que los libros estén en un ambiente ventilado, es muy importante. El que los libros no estén sometidos directamente a la luz del sol, no, no yo tengo mis libros en una ventana, bueno, busquemos una protección adecuada en la ventana, de manera que esa luz del sol no les pegue directamente. Tratemos, qué sé yo, que en el espacio en donde tenemos los documentos esté ambientado con una luz de eh, Puede ser que en, en el lugar en donde tenemos los documentos, por ejemplo, eh, a veces tenemos las estanterías pegadas a las paredes. Y entonces, uh -huh. Para que se nos vean bonitos uh -huh. estéticamente, uh -huh. los como luz la pared. Uh -huh. Sí. ¿verdad? Eso es lo más común que yo he visto, Helen, ¿verdad? Las, las bibliotecas todas llenas de libros, ¿verdad? Porque sí. también me parece que eso también habría que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que, que a veces llenamos así a presión las la bibliotecas, presión. ¿verdad? Y pegadas a la pared. Y Costa Rica es, bueno, famosa por su humedad en todo lado, ¿verdad? Sí, sí, y eso es muy importante porque entonces siempre tenemos que tener en consideración de que de la pared a los libros tiene que haber un espacio para que el aire Circula. Eh, otra cosa que es muy frecuente que hacemos es, bueno, que sé yo, tomarnos un cafecito leyendo el libro. No comer encima de los documentos. Uh -huh. este, no dejar eh, basura orgánica cerca de donde tenemos las colecciones porque eso lo que puede provocar es que roedores e insectos vengan y entonces terminen no solo comiendo la basura orgánica, sino uh -huh. pasando luego a los libros, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este mantener eh, el polvo alejado, no tener las ventanas abiertas para que el polvo no ingrese. Serían algunas de las cosas que nosotros podemos ambientar que tal vez son un poquito más fáciles y son buenas prácticas en que podríamos ayudar, digamos, a mantener un poquito el control de nuestra colección. Claro. Helen, y a la hora de manipular esos materiales, ¿cuál es la forma correcta en que nosotros los manipulamos? Pues en realidad en cuanto a la manipulación, eh, más bien cometemos muchas cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, eh, no, nos, no procuramos que cuando vamos a, a tomar un libro tengamos las manos limpias. Uh -huh. Uh -huh. Siempre tenemos que tener las manos limpias para, para manipular los libros. Ah. Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que decía eh, Rebeca, eh, somos muy dados a que yo necesito meter este libro en este anaquel, justo en este anaquel aunque no entra. Que no y entonces no sé. aprieto todos los libros, pero él tiene que entrar. Eso también es muy frecuente. Es muy frecuente que cuando vamos a leer un libro, lo tomamos de la parte superior del lomo. Y entonces, conforme pasa el tiempo, lo que estamos haciendo es dañando el documento. No tomamos en cuenta de que lo ideal sería empujar los libros que tenemos a la parte que queremos para poder tomarlo completamente del lomo y no de la parte superior. Um, a veces, eh, en cuanto a manipulación, por ejemplo, eh, somos invitados a fotocopiar los documentos y no tomamos en consideración que la presión que ejercemos sobre el documento cuando lo estamos fotocopiando me, me daña la encuadernación. Entonces, hay, hay varias cosas que sí necesitamos tomar en consideración pues para no maltratar los documentos, ¿verdad? ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre cómo conservar materiales y sobre cómo reparar nuestros libros? Pues bueno, digamos, aquí en la universidad yo sí he notado que en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, por ejemplo, hay muchos documentos que tienen que ver con la conservación documental. Eh, además, eh, el Archivo Nacional tiene un departamento de conservación, que me parece muy enriquecedor porque ese departamento de conservación, ellos eh, realizan actividades de capacitación para personas, eh, para funcionarios de instituciones, para personas usuarias, uh -huh. para encargados de archivos. Y me parece muy enriquecedor porque además de ser, digamos, una clase magistral, tenemos la oportunidad de conocer lo que es un departamento de conservación y de ver. Uh -huh. Ahí los procedimientos que se realizan a los libros. En Internet también hay videos eh, pues que también tratan lo que es la conservación de documentos antiguos. Eh, hay unos que sí, que sí son muy interesantes, que dan hasta parámetros y, y, y técnicas de, de, de conservadores, ¿verdad? de conservadores en el extranjero incluso que nos enseñan o nos tratan de enseñar el paso a paso. Lo importante con esto es tal vez tener el cuidado porque también últimamente pues se están dando mucho lo que son videos de encuadernación artística. Entonces uh -huh. en encuadernación artística utilizamos materiales más del común, más que de colores, eh, que cuestiones así verdad que son más del común de tener en la casa. A diferencia de la conservación, que sí requiere de materiales específicos para la conservación, que sean libres de ácido, que procuren el, el mayor principio, ¿verdad? Que cualquier intervención que se haga en un libro tiene que ser reversible. Es decir, yo la hice y si al tiempo yo la tengo que quitar, la puedo quitar sin que me procure ningún daño en el libro. Entonces es importante también tener en cuenta. Uh -huh. Helen, Helen, este... ¿Y dónde podemos nosotros conseguir este tipo de materiales? Digamos, si vamos a realizar alguna reparación, no tal vez como una reparación de materiales importantes, sino una reparación rápida en algún libro, ¿dónde conseguimos ese tipo de materiales? Como vos decías, el papel, de, el papel libre de ácido. Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en la biblioteca, eh, el papel de arroz, de estas que utilizamos, este papel lo hemos conseguido en esta librería Artea. Ahí como son suministros para, para artes, ¿verdad? Ahí tienen de ese, de ese papel. Eh, por ejemplo, el papel que nosotros utilizamos para encuadernar, porque nosotros acá en la biblioteca no ponemos eh, plásticos eh, para encuadernar, digamos, cuando reencuadernamos un documento, le hacemos la encuadernación nueva, no le ponemos plásticos y cintas, tratamos de evitar la cinta. Ese papel, por ejemplo, se consigue en una distribuidora que se llama AIMS, que está en San José. Y así, o sea, eh, hay algunos, por ejemplo, eh, el adhesivo carbozimetril celulosa, que es como el adhesivo, como la goma de almidón, por ejemplo, que nosotros utilizamos para lo que son injertos, para lo que son rasgaduras, eh, eh, escakribanas y todo esto. Eso, eh, en TIPS, por ejemplo, en la tienda TIPS venden el carbocinetil celulosa y hay otros lugares que son ya distribuidores de químicos, digamos, que entonces ahí venden el metil celulosa y algunas otras cosas. Nosotros generalmente cuando requerimos de algo, eh, estamos muy en contacto con, con un conservador que es profesor acá de la, de la Escuela de Bibliotecología, el profesor Esteban Cabezas, entonces nosotros estamos muy en contacto con él precisamente porque necesitamos esa supervisión, ¿verdad? Eh, nosotros incluso aquí en la Biblioteca de Derecho tenemos una colección grande de documentos antiguos que no intervenimos porque requerimos del acompañamiento, ¿verdad?, de, de un conservador, como lo es Esteban, nosotros generalmente las intervenciones menores que hacemos las hacemos con los documentos de la colección general, con los documentos del día a día porque necesitamos que estén bien para que los estudiantes los puedan utilizar, ¿verdad?, pero hay, hay distintos lugares en donde se pueden conseguir, o sea, las herramientas y los materiales que se utilizan, pues, son de diferentes lugares. Uh -huh. qué, qué vacilón, ¿verdad? Porque, perdón, Rebe, porque Tranquila. uno a la hora de, de pensar en conservar un material, ¿verdad? Lo que se creía antes es que, bueno, lo, lo envolvemos en plástico y le ponemos cinta y así nos va a durar, ¿verdad? Y ahora sabemos que le estábamos, le estábamos haciendo más bien un daño terrible al material. Sí. El uso mm -hmm. de la cinta adhesiva, por ejemplo, ya bueno, pues sabemos que nos que nos hace mal. El envolverlos mm -hmm. en plástico adhesivo, enfocarlos <ríe> en plástico adhesivo también, también sí. es algo muy común para que nos dure más, pero no. Eh, con sí. las fotografías, por ejemplo, a veces nos pasa que las metemos en funditas plásticas, porque ahí se nos protegen, pero no tomamos en cuenta que en esa funda plástica se puede meter el polvo, se, se hace suciedad, puede haber humedad, y entonces eso al final lo no dañamos lo dañamos, porque entonces estamos provocando uh -huh. con la humedad, más bien que aparezcan los ojos eh, Por ejemplo, somos muy dados a, a poner cuestiones metálicas, que clips, que grapas, que prensas, uh -huh. y todo ese tipo de, de materiales más bien tenemos que retirarlos, porque eso es a futuro eh, nos puede provocar una oxidación en el libro, entonces mejor retirarlos, y todo este, este tipo de de cositas que nosotros hacemos en el común, ¿verdad? Porque nunca nadie nos ha dicho, no, eso no se hace. Entonces, eh, tratar de evitarlas precisamente por eso, porque al final lo que vamos a hacer eh, es dañar mal el documento. Eh, por ejemplo, en la zona en la que tenemos los documentos, eh, recomiendan que mejor cuando vamos a limpiar se aspire, no se, se barra porque Se levanta barremos, el polvo. levantamos el polvo y terminamos volviendo uh -huh. los documentos. Entonces, todos esos pequeños detalles que necesitamos tomar en cuenta si queremos conservar los documentos que tenemos, tanto en la casa como en, en las bibliotecas, ¿verdad? Claro, Helen, y tal vez, eh, eh, bueno, parte de los comentarios que tenemos aquí eh, en redes sociales, bueno, hay uno muy, muy bonito, felicitándote, ¿verdad? Y dándote las gracias porque estás con nosotros, dice... Eh, un saludo a Helen, es demasiado buena en todo lo relacionado a conservación y restauración de los documentos. Entonces, <risa> este, y nosotros, ¿verdad? Felices de que vos estés con nosotros. Y, y hay un último tema que también está como comentario que queríamos a, a preguntarte, hablar. Eh, es la importancia de que los profesionales en bibliotecología y en... Eh, en ciencias de la información y en los énfasis que hay dentro de nuestra universidad y fuera de nuestra universidad, eh, ¿verdad? De que el profesional en bibliotecología conozca eh, por lo menos algunos aspectos básicos de conservación, porque yo por lo menos me siento muy agradecida con el profesor Esteban, ahora que lo mencionabas, uh -huh. eh, porque eh, ahora en la licenciatura él nos enseñó cómo hacer reparaciones básicas, cómo hacer empastes básicos, ¿verdad? Y, de hecho, te puedo decir que para mí fue sumamente provechoso. Entonces, de esta importancia, Helen, de que los profesionales conozcamos, aunque sean aspectos básicos, ¿qué, ¿qué opinas vos? Para mí es sumamente importante que el profesional en bibliotecología también tenga algún tipo de formación en conservación. Porque lo que a nosotros se nos enseña en las clases, digamos, en las clases magistrales, cuando nos vemos enfrentados a una colección, la realidad es otra. Y generalmente lo que hacemos es lo que siempre se ha hecho, el colocar la cinta o si, por ejemplo, eh, vemos un libro y lo vemos que está amarillo, para nosotros ya está así, pero no sabemos en realidad. O sea, relacionamos los daños que existen con la apariencia del daño, por decirlo sí. de alguna manera, ¿verdad? Uh -huh. A mí me parece muy importante que los profesionales sepan, este, que tengan alguna formación en este campo, porque si no, vamos a, a ser creativos, como lo decíamos antes, ¿verdad? Y entonces vamos a tomar un documento, puede ser que incluso valioso, y lo vamos a reparar. Como yo les decía ahora, eh, aquí en derecho eh, hay muchos ejemplos de, de cuestiones así, ¿verdad? Y nosotros los bibliotecólogos nos vemos enfrentados a muchas cosas muy curiosas que sí. pasan en el día a día, ¿verdad? Que, mm -hmm que uno podría decir, santo Dios, no sé cómo resolver esto, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. eh, nosotros aquí tuvimos un caso de un estudiante en algún momento que él se llevó un libro en préstamo y él, pues muy gentil, él quiso ser, eh, él quiso ayudarnos y él vio que el libro tenía pues anotaciones y entonces él eh, se dedicó a borrar el libro. Perfecto. Uh -huh. Él borró todo lo que había en lápiz del libro. Pero cuando él se vio enfrentado al lapicero y al resaltador, él dijo, esto no lo puedo borrar igual, ¿verdad? Entonces él cogió el, el liquid paper y, y corrector líquido Correcto. y a todo el libro. Entonces, oh. cuando él no lo trajo a nosotros, ¿verdad? Nosotros no, tuvimos, no pudimos decirle, ¿qué hizo? O sea, nos todo el libro de corrector líquido. Y, okay, le agradecimos por su buena actitud, ¿verdad? Por su ayuda. Pero al final teníamos que vernos nosotros enfrentados a algo así, ¿verdad? Claro, Helen, y también sí. algunos los, los emplastican, porque nosotras en, sí, la, sí. Eh, en Carlos Monge hemos visto gente que nos llega con el libro, tal vez, ¿verdad? Y como decís vos, es buena voluntad, tal vez el libro de becas que usan todo el semestre, Exacto. ¿verdad? Y entonces y lo pasamos. emplastican. Uh -huh. y, y ya luego, donde nosotros vamos a quitar aquel plástico, se nos vienen, ¿verdad? Los elementos de la tapa, por ejemplo, ¿verdad? De las, de las portadas. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? Pasan muchas de esas cosas que vos mencionas. Sí, sí, sí. Yo este, considero que por eso nosotros necesitamos tener alguna formación porque en realidad el trabajo de nosotros, el día a día nos enfrenta a cuestiones muy raras y, y poco comunes, ¿verdad? Puede venir un estudiante como nos han llegado a nosotros que, qué sé yo, el separador de lectura trae eh, las olas de un zapato, o que el libro viene bañado en salsa de tomate y ahora uh -huh. yo, ¿qué hago? ¿Cómo le quito eso? Entonces, este, sí me parece muy importante eh, que, que en la escuela nosotros se nos forme, por lo claro. menos se nos dé un poco de capacitación en cuanto a eso. Incluso en el hecho, digamos, eh, nosotros hace, cuando empezamos con todo este asunto acá en la biblioteca, eh, estuvimos recibiendo unas capacitaciones con un conservador de, de afuera, y uh -huh. él eh, una vez nos dijo en uno de los de los talleres que nos dio, bueno, este libro lo vamos a lavar. Y nosotros uh -huh. decíamos, no está loco, ¿cómo lo va a lavar? O sea, ¿cómo lo va a someter al agua? No, uh -huh. no se puede. Y por ejemplo, el profesor Esteban es una persona que le enseña a uno cómo hacer el lavado de un libro. Nuevamente, uh -huh, okay. lo consume en agua, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sí es muy importante incluso ahora eh, que el profesor está en la escuela, el explotar ese recurso y, y que él eh, capacite. Capacites, no. sea en clases, sea en cursos libres, sea en talleres, uh -huh. ahora que estamos en este asunto de la virtualidad, este, sobre esto, porque si sí, nosotros eh, en la escuela no hemos tenido pues la formación, tal vez ahora sí, que el profesor sí sea algo que es poco más común, digamos, pero cuando yo al menos estaba en la escuela, esa formación no existía. Uh -huh. Entonces sí es importante que los bibliotecólogos tengamos formación en, en, en ese campo también de la conservación. Okay. Sí. Helen, nos preguntan por las redes, este, ¿dónde se puede recibir la formación como conservador? Pues como conservador aquí en el país, eh, no, no sabría cómo limitarlo, digamos, a un sitio. Me parece que un buen inicio podría ser el archivo nacional en este departamento de conservación. Como ellos dan actividades de capacitación, me parece que podría ser un buen inicio. Para, para irse adentrando en este tema de la conservación. Sí, y tal vez ahí, ¿verdad?, en el, en el mismo archivo nacional, le pueden ir tal vez guiando un poco de, de qué tipos de estudios podría ir realizando, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, porque a lo que yo tengo conocimiento, digamos, casi que las personas se van como a, a formar afuera, afuera Ay. del país, ¿verdad?, pero, pero aquí en el Departamento de Conservación del Archivo me parece que sería un buen sitio de inicio para... Para adentrarse en este tema de la conservación. Excelente. También tenemos, este, bueno, la biblioteca de Llano Grande, del de, de, de Ministerio de Educación, siempre a, nos acompaña en ciertos envíos y les agradecemos mucho su compañía. Y nos hace un comentario también: dice, muy cierto, el plastificado es un sacrificio en los libros. Y en el caso de la biblioteca escolar, se prefiere forrar en plástico normal. ¿Verdad? Eh, eh, generalmente pasa eso también sí, con los libros sí, de escuela la verdad es muy común sí, este, es que, es que haya estos procedimientos. Es uh -huh. otra sí. opción, incluso hay eh, una, una biblioteca que nosotros en algún momento nos llamó mucho la atención porque ellos nos indicaban que, por ejemplo, con los libros nuevos, ellos los forraban en plástico normal eh, para tenerlo, digamos, como los primeros tres meses. Y que entonces el libro durara durante esos primeros tres meses. Y ya después, como ya el libro había tenido pues, su uso, entonces retiraban ese plástico. Entonces ellos lo tomaban como una medida preventiva para que el libro no se dañara. ¿verdad? Pero son cuestiones así como, como más políticas internas de cada biblioteca y de que sí. se utilizan sí. como para preservar los libros. Sí, también la población que ellos tienen, ¿verdad? Es totalmente diferente, entonces sí. eso hay que tomarlo en cuenta en la población sí. con la que estamos trabajando. Y de ahí la importancia de lo que hablaba, Ángel, uh -huh. de que por lo menos tengamos algún tipo de, de pequeña formación o de pulsito uh -huh. o de algo que nos ayude en las labores diarias, ¿verdad? Porque en el contexto de, de la bibliotecología no todos trabajamos eh, con los elementos, eh, ¿verdad? O con los productos disponibles o con todo disponible, pero por lo menos podemos más o menos saber cómo manipular o cómo tener nuestras colecciones, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Sí, y es muy curioso porque efectivamente tal vez no tenemos los materiales o tal vez no tenemos el recurso para lo que son materiales adecuados para conservación o tal vez no, no tenemos el conocimiento de que otras personas lo están haciendo, pero estas prácticas que teníamos anteriormente de utilizar la cinta adhesiva, de ponerle cintas con adhesivo muy, muy fuerte a los lomos para repararlos. Uh -huh. es así como que se fueron pasando de generación en generación, ¿verdad? y uh -huh. Todo el mundo lo ha utilizado uh -huh. siempre. Uh -huh. Claro, claro. Y eran las, ¿verdad? Las costumbres y las cosas que teníamos antes. Exacto. Este, Helen, otra, otro comentario. Eh, ¿Dónde nos puedes brindar, tal vez, algún correo electrónico? Eh, donde puedan localizarte o donde puedan dirigirte también alguna otra consulta que, que tengan acerca de este tema tan, tan relevante, ¿verdad? Ajá. Bueno, mi correo electrónico es killing.com.arrobaucr.ac.co Ok, entonces lo vamos a compartir en los comentarios también para que cualquier persona que... Este, necesite eh, comunicarse con vos y este, hacerte alguna otra consulta pueda hacerlo y más bien Helen este, estamos sumamente agradecidos de que, nos, eh, de que nos hayas acompañado y de que estés con nosotros esta tarde eh, recalcar verdad que ha sido un trabajo en conjunto de la biblioteca de derecho junto con la biblioteca Carlos Monge en la producción del video así como en la creación de todo esto agradecer a Carlita también, Carla, muchas gracias. Con mucho gusto y agradecerle también a Helen, ¿verdad? Por compartir todo este conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Helen. Y muchas gracias, este, Rebe, por tomarme en cuenta también. Les agradecemos también mucho a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Helen, eh, gracias. Te puedes despedir también de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. Y a todas las personas pues, que se han conectado ¿verdad? con nosotros, que nos han regalado un ratito de su tiempo uh -huh. eh, para compartir esto. Claro, eh, hemos tenido, como digo yo, aforo lleno. <risa> <risa> <risa> eh, hemos tenido un montón de gente conectada, así que estamos muy contentas, de verdad. Muy agradecidas con ustedes, uh -huh. las personas que están ahí sí. conectadas, nuestros compañeros también. Eh, bibliotecólogos y bibliotecólogas que están ahí atentos a estos temas tan importantes recordarles que el festival virtual del libro continúa toda esta semana eh, mañana vamos a hablar de un tema lindísimo vamos a hablar de la creación de libros pop eh, pop up eh, vamos a tener a carolina fernández de la biblioteca carlos monja alfaro que nos va a enseñar también un vídeo de un, de un mecanismo y además nos va a hablar eh, de eh, la importancia de estos libros, su historia, cómo se crearon todo este tipo de información tan interesante. Así que les invitamos a que nos acompañen mañana. El jueves también vamos a tener eh, la presentación de un, de un libro, de un audiolibro. Eh, por parte de la Biblioteca de Música y el viernes vamos a tener un conversatorio con la Biblioteca de Educación. Así que les invito a que se queden con nosotros toda esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y este, vamos para finalizar a volver a poner el video eh, para las personas que tal vez este, no, no estaban eh, al principio y quisieran verlo, lo vamos a repetir. Así que... Muchísimas gracias a todos, gracias por sus comentarios. Eh, le pido por favor a mi compañero Alex que nos comparte el video y muy buenas tardes. Hasta, luego. Buenas tardes. Hasta, Hasta luego. luego. buenas tardes. Hasta luego. Hola, mi nombre es Natalia Pacheco y estamos en el taller de conservación en la Biblioteca de Derecho. Hoy les vamos a mostrar dos tipos diferentes de daño en hojas de papel.